Bien, buenas tardes, gracias por ser aquí en Cara después de estas jornadas maratonianas. Yo a comenzar a dar las gracias a Emmanuel Aloá, a la meva dreta, per por haber el gran esfuerzo de ser amb nosaltres esta tarde, de acompañarnos, porque justamente hace dos meses, Es se va que tenia un altre acte molt important a que tenía un altracto muy importante a Bruselas, al mateix temps, así que. Um, después de que este tacta, Gafar la vio y acaba de aterrar a unas Estuña Así que muchísimas gracias por acompañarnos a hoy eh, Bien, dita això, procedeixo a presentarlo, molt Le l'emanuela Loa es filósof y teórico de las imágenes. Dona clases de filosofía y de teoría de la cultura a la Universidad de St. Gallen, a Suiza, y de estética al Departamento de Artes Plastic de la Universidad de París-Boit. Ha principalmente sobre la. La humanología alemana y francesa, estética, teoría de las imágenes, estudios sobre el testimoni y cuestiones vinculadas a la representación visual de la violencia extrema. Aprofito para apuntar que son dos miembros del CIREM, que es el Centro Internacional de Recerca y de Enseñamiento sobre las Morts de Massa y que está basado en París. Entre las nuevas publicaciones, me agradecería señalar su papel en la edición de los tres volúmenes de Ponce y L'Image. Editats per Presse de real, dins de la col·lecció Percepción, que el mateix dirigeix. Es tracta d'una antologia de textos de filósofos, teòrics i historiadors de l'art sobre la incidència de la qüestió de la imatge i de la transformació del canvi visual en els cerves contemporanis des de perspectives temporals i conceptuals ben diverses i en la qual han participat entre altres Marie josé Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière, Georges Didi-Huberman o el mateix Emmanuel también me agradaría destacar, para otra banda y en relación al tema que nos ocupa en estas jornadas, la seva codirecció amb a Stefan Christensen, del Coloquio a Ginebra el 2010 i y la consecuente publicación de un libro al 2014, de Temonías de Survivants, Testimonios y supervivència, así como del seminario titulado L'Image Témois, la Precu de réel", que se va a termo al Jodépomo al 2010 i 2010 y que es un vaig tenir l'oportunitat la oportunidad de Cunexam por primera vegada. La presentación de esta tarde, es titula El gest enterrat, repetició repetición y Anámnesis a Shoah y y en ella referirá, como el su nombre indica, que estas dos obras cinematográficas de Claude Lanzmann y de Ritipan, Pan, respectivamente, convertidas en referencias a la representación del genocidio del genocidi dels jueus a Europa en el caso de la primera y del genocidio de Camboya en el de la segunda. Se referirá donc, como a dos obras de memoria que, al seu entendre interpelan a un trabajo de anámnesis corporal, es decir, de memoria del gestus. Muchas gracias. Ah, sí, bueno. Muchas gracias, Marina. Y tengo, por primero, en primer lugar, que disculparme, disculparme por hablar castellano. El catalán, lamentablemente, no lo hablo. Y disculparme por no haber estado aquí antes. Es un programa magnífico que eh, ustedes juntaron, me impresiona mucho y estoy seguro que perdí unos eh, debates fascinantes. Como Marina ya anunció, y te agradezco mucho por esa invitación y todo, todo vuestro grupo, eh, Ricard y los colegas, eh, para esta eh, invitación voy a hablar del tema de la memoria corporal en relación al tema de las imágenes. Y entonces, voy a empezar enseguida. Relatando un episodio que ocurrió en California a principios de, las, de los ochentas, en Long Beach, en la comunidad camboyana, algunas mujeres que habían llegado recientemente a los Estados Unidos se quejaban de extraños problemas de vista, entre 1982 y 86, alrededor de 150 de esas mujeres se sometieron a pruebas y los médicos acabaron concluyendo que no había ninguna base fisiológica para esta ceguera repentina y que no había lesiones en los ojos. Se aludió a lo que Freud, Sigmund Freud, describía como ceguera histérica y las autoridades supusieron que la pérdida de vista era solo un pretexto para obtener una pensión de invalidez. Las dos médicas que llevaron a cabo los exámenes, Patricia Rosy y Christian Van Bummel, y eh, que luego acompañaron a las pacientes en las largas sesiones de análisis, concluyeron que esta ceguera era traumática. Aunque las mujeres fueron fundamentalmente las que sobrevivieron a las ejecuciones en masa del régimen de los... Gémeres Rojo, Rojos, cuesta un poco. Gémeres Rojos se estima que entre 75 y 78 murió un 80% de la población masculina. El precio que pagaron se tradujo en secuelas físicas duraderas. A menudo se vieron obligadas a asistir a las ejecuciones de familiares para comprobar su lealtad incondicional al partido. Cualquier gesto de emoción en su rostro las hubiera condenado. Según las, según las psiquiatras, este double bind eh, eh, dramático, verse forzado a mirar lo insoportable mientras se, permece, se, se permanece impasible, provocó en algunas personas una desactivación psicológica de la vista, como si la única salvación pasara por retiro de lo visual". Long Yang, una de las víctimas, cuenta que disimuló su repentina pérdida de visión a sus torturadores por miedo a que fuera interpretada como un signo de actitud antirevolucionaria. Durante muchos años haría todo lo posible para ocultar los problemas de vista y solo mucho más tarde, tras cambiar de lugar y gracias a una larga terapia, la memoria volvió a aflorar. El episodio de las mujeres de Long Beach revela una estructura psíquica que no se limita a la tragedia camboyana, creo. Los sucesos traumáticos son eventos que se asientan de forma duradera en el cuerpo y que carecen de lugar en la memoria episódica y dada su imposibilidad de enraizarse en la experiencia, en el fondo, los traumatismos, traumatismos están fuera de lugar, fuera de lugar en todos los sentidos de este término. Sobreviven como espectros que atormentan la vida del sujeto mientras no encuentran un lugar identificable en su historia. Aunque la memoria se borre por razones exógenas o endógenas, la memoria corporal se asemeja a la pizarra mágica de la que hablaba Freud. Disociando el velo transparente de la, capia, de la capa subyacente, ustedes se recordarán, la inscripción desaparece y se puede empezar a escribir una y otra vez hasta el infinito. Sin embargo, y eso sería la crítica de una potencialidad de reescritura infinita que tiene mucho que ver con nuestra idea de plasticidad en la época neoliberal, bajo esta superficie, en la capa de cera, permanece la marca duradera de la inscripción y sobrevive a semejanza de un cuerpo extraño, fremdkörper, dice Freud, enquistado, que se repetirá sin que ningún discurso consiga normalizar. Este mecanismo estructural del aparato psíquico fue sublimado en el siglo XX para convertirse en una especie de principio de afasía generalizada que culminaba, en su forma extrema, en lo indecible, lo innombrable, lo irrepresentable. Y sin embargo, lo irrepresentable oscila extrañamente, como recuerda Jacques Rancière, entre la imposibilidad de representar su prohibición eh, o sea, oscila extrañamente entre eh, el, el hecho de eh, no, no no tener el derecho de representar y no poder representar esta esta tensión. No no tiene sentido. Si algo no puede estar representado, ¿por qué tenemos que eh, eh, eh, impedir su, su representación? Si de todas modas no puede estar representado. Y esta, esta prohibición de la representación es una paradoja en sí misma. La restitución del blanco traumático por un blanco estético ha sido a menudo la manera más sublime de perpetuar su violencia. Tendríamos que discutir eso también, la relación entre la destrucción eh, eh, de masa en el siglo XX y ciertas formas de, de arte eh, abstracta. Pero no, de eso no voy a hablar, sino más bien eh, lo que deseo compartir eh, hoy eh, es, es una doble convicción. En primer lugar, que... El tema de la presentabilidad, si por esa palabra traducimos a la palabra freudiana de eh, darstellbarkeit, la posibilidad de figurar o de presentar, la figurabilidad quizás, la presentabilidad, eh, no se limita a la decibilidad, a la capacidad de decir, de formular en, en términos proposicionales, eh, y eh, que incluso no se permite decir lo que no se permite decir adecuadamente a veces puede indicarse o mostrarse. Era ya una intuición fundamental de Ludwig Wittgenstein en el Tractatus lógico philosophicus Esa es la primera idea, o sea, de una figurabilidad que no se reduce a la disibilidad. En segundo lugar, lo que puede indicarse o mostrarse lejos de depender de un acto voluntario de demostración de un acto de ¿no? de indicación de lo que apuntar una cosa que no, no puedo nombrar pero lo menos puedo indicar no está eh, de, no está eh, pendiente de un acto voluntario eso es la otra eh, creo la otra eh, el otro límite de la reflexión en torno al tema de la, de la, eh, de la mostrabilidad. Eh, a veces lo que se muestra, se muestra de manera inesperada e eh, impredecible. Este sucedo el, y a veces lo único que podemos decir es, es que sa, sa, sa, sa montre, decimos en francés, ¿no? es zeigt sich en alemán. Y adopta la forma de eh, un síntoma y la, la palabra síntoma en sí mismo ya lo exprime, Sun eh, piptein eh, es un caer juntos, una coincidencia. Quizás la mejor traducción de síntoma estaría coincidencia, el caer junto. ¿no? La contingencia del, del, del estar juntos, una incidencia quizás. A diferencia del accidente, que solo ocurre una vez, el incidente tiene una... Eh, una insistencia que se deriva de su estructura repetitiva. El síntoma vuelve en forma de obsesión tanto tiempo como lo que, eh, que haya eh, provocado no encuentre su lugar en la vida del sujeto. Y lo que Freud describía como las dos capas de la pizarra mágica puede reformularse en términos de memoria episódico semántica y de memoria somático-incorporada. Mientras que la memoria episódica está estructurada secuencialmente desde el principio y favorece la narrativa posterior, la memoria somática recoge los sucesos refractarios desde, desde su integración en las estructuras simbólicas. Esta, esta diferencia que eh, se, se generalizó en eh, una cierta eh, eh, psico... Eh, eh, psiquiatría creo que es una diferencia útil para entender estos dos niveles de, eh, de, del acto memorial y de la estructura eh, memorial. Sin embargo, estos eventos que irrumpen en el orden simbólico para establecerse en las profundidades de la memoria del cuerpo, encuentran ahí una instalación solo provisoria y salen a la superficie cada vez que son reactivados por ciertos sucesos desencadenantes. Es la traducción del término triggering events, ¿no? De vez en cuando, cuando encontramos, eh, eh, cuando el, el, el organismo en, en la estructura eh, eh, psíquica encuentra eh, estos eh, eventos, eh, vuelve a la superficie eh, en, en forma de, de síntomas, obviamente. Bueno, eso, digamos, es, es como mi base eh, teórica y lo que voy a hacer ahora es tratar de ver cómo se manifiesta este, este, este elemento de una memoria eh, eh, sumergida, una memoria enterrada, una memoria eh, subterránea, eh, a nivel como eh, aflora eh, al, a la superficie y lo puede hacer a través, por ejemplo, de ciertas obras cinematográficas y todo el tema del testimonio no se limita, por un lado, a, eh, al tema de, de, la, de la palabra, la decibilidad, y tampoco a, al acto de mostración voluntaria, que son, creo, los dos límites un poco del, del tema de la, del testigo filmado. Eh, ¿Qué quiere decir, por un lado, eh, eh, dar la palabra al testigo? ¿Cuáles son las paradojas intrínsecas? de este acto, que quiere decir dar la palabra al testigo y, y, y para que eh, exprime eh, su testimonio, y por el otro lado, que quiere decir filmar el testigo, que, quiere, que implica eh, éticamente, políticamente, este gesto de demostración. Y para hacerlo me voy a basar en eh, dos obras cinematográficas, dos obras que quizás no tienen hasta ahora exactamente el mismo estatuto, una de estas obras es ya muy conocida, se considera quizás eh, el, una de las obras más importantes del siglo XX o quizás por lo menos una obra monumento en, en torno al tema de la memoria y eh, me imagino que muchos de ustedes la han visto y quizás la otra un poco menos. Eh, eh, por eso voy a tratar de, de, de, de tematizar un poco más la segunda, eh, es, por un lado, eh, eh, el eh, film de, Jacques, eh, de de Claude Lanzmann eh, Shoah, del, eh, del año 1880, 1985, que obviamente es el término de un gran recorrido de muchos años de, de, de, eh, de investigación y de grabación, y el, eh, la película de Ritipan, el eh, director camboyano, es 21, la, eh, eh, la Machine de Mort, eh, en, en español La Máquina Roja de, de Matar, del año eh, 2003. ¿Por qué me permito comparar estas dos obras? En términos de contenido, en primer lugar, porque el director camboyano, el mismo sobreviviente del régimen de terror de los gemeres rojos, si ustedes tienen la ocasión, eh, les puedo aconsejar leer una suerte de autobiografía eh, que eh, escribió con el periodista Christoph Bataille, donde nos damos cuenta, en realidad, de, de, de, de toda su... Eh, Sí, de, de, de, de, de, de una empresa casi existencial y del sentido que tiene para él todo eso. No voy a anticipar el contenido de este libro, que lo lean y se darán cuenta. Eh, y en este sentido, quizás podemos argumentar que hasta ahora eh, esta, esta, esta película, él ha hecho otras eh, después, pero esta película puede aspirar en un cierto sentido al mismo significado simbólico que Shoah de Lanz mantiene hoy frente a la aquin, aniquilación de los judíos de Europa. Desde un punto de vista de la forma, eh, es una serie de elecciones de procesos formales donde el cineasta camboyano amplía el dispositivo de Shoah. Entonces, creo que podemos compararlos en términos de contenido, no me voy a demorar en eso, y podemos compararlo en términos de forma, donde vemos una cierta paralelidad y también vemos diferencias y eso creo nos permitirá entrar eh, eh, el, al centro del, del, del problema. Las dos películas son formas de... Uh, um, uh, uh, ¿Se dice anamnesis en español? Ok, bueno, de anamnesis cinematográficas, donde eh, comienza volviendo a la, a la escena del, del crimen. Llevan de vuelta a sus lugares a las personas involucradas, tanto Lanzmann como Gitipán, y confiando en el poder de la topografía para reactivar la memoria enterrada. En las propias instalaciones hay poco que ver. En los espacios vacíos de la cárcel S-21, que se encuentra en la periferia de la capital camboyana Phnom Penh, eh, Tuol Sleng era su nombre, eh, nada hace pensar que ahí murieron 14.000 personas en menos de cuatro años. 14.000 personas, de todos los que entraron a esta cárcel, solo tenemos, solo siete sobrevivieron. La sucesión de estancias evoca más bien la escuela primaria que existía antes. Eh, eh, del mismo modo, el claro de Helmno, eh, con el que se abre el primer plano de Shoah, ha sido cubierto por la vegetación y ofrece pocas referencias al espectador. Eso es la, la, la CRB, eh, el, el claro de, de, de, de Helmno. Mientras lantz se describe como un topógrafo, Ritipan se considera un agrimensor. Esto es la dimensión del espacio de la, de la topografía. Pero en ambos casos, su cartografía es la de un lugar que falta. Visualmente, el regreso al lugar no ofrece nada o muy poco para sensibilizar sobre los hechos acaecidos. Por el contrario, los lugares ofrecen, según la descripción dada por los dos realizadores, los dos usan este término situaciones, nos ponen situaciones y ponen los actores en situación que permiten que el pasado emerja. Así en Shoah, Simon Srebnik se encuentra en este claro, del centro del claro, el lugar está vacío en todos los sentidos de la palabra, solo la palabra le da sentido, Sí, si es aquí, recuerda a Srebnik y añade, no se nota, no se ve. Ritipan utiliza un proceso similar cuando hace volver a dos de los tres prisioneros que, siguen, que, que, que, que seguían vivos cuando él hizo la, la película, ahora eh, Vanat también falleció, eh, de la cárcel y los pone en situación frente a sus antiguos carceleros. Ritipan va más allá en la lógica del lugar que invocaba Lanzman, mientras que en, Sho en Shoah, el eslabón entre el lugar y el discurso se crea fundamentalmente a través del montaje. Srebnik en GEM no es este caso la excepción, porque Landsman entrevista a los prisioneros y los torturadores en sus domicilios para superponerles imágenes contemporáneas de los lugares de la aniquilación. Entonces, un proceso de montaje normalmente, Eso es la excepción. En el caso de, de Ritipan, tenemos una unidad casi aristotélica del lugar eh, entre la palabra eh, y los lugares mostrados. Eh, de esta manera, Ritipán establece no solo una simultaneidad cinematográfica entre la palabra y el lugar, sino también entre la víctima y el, el verdugo. Tanto en el caso de Lanzmann como el de Ritipan, los lugares están marcados por un vacío significativo, son menos lugares de la memoria que no lugares de la memoria. Circule y a rien nada voir, se dice en francés. ¿no? Circulen, no hay nada que ver, no se detengan. Lanzmann explica acerca de Shoah que al principio, cito, no era nada y había que hacer una película de esta nada. Empezar con lugares donde no hay nada que ver es, siguiendo a Georges de Duberman, mostrar algo pese a todo, tú Mientras que otras películas, como Noche y Niebla, habían superpuesto a las imágenes de lugares que brillan por su falta de ubicación geográfica, comentarios líricos de voces en off que los ubican en geografías significativas, la, la voz era de, de uh, Paul Celan en la versión alemana de, de Nuez Brouillard, eh, Shoah como eh, Svantean renuncian a cualquier comentario y dejan que los testigos hablen por sí mismos. Sin embargo, en cuanto a la aplicación de este principio, las dos películas difieren. Lanzman arranca confesiones de los verdugos por medio de un efecto sorpresa calculado y preguntas a menudo desviadadas. Cuando se les acusa de producir testimonios, esta dimensión casi constructivista, ¿no? el cineasta replica que la suya no es, cito, una película histórica, sino más bien un trabajo de artificio desde el principio, un acontecimiento original que trata, eh, cito, solo de sus propias obsesiones. Eso fue su, su argumento, es una obra de arte, nada más, no tiene nada nada, nada que ver con un archivo. En Esmatéa, Ritipan no aparece en ningún momento de la pantalla. Al contrario, eh, dice que se niega a aceptar confesiones obtenidas eh, bajo presión, como se le podría eh, criticar a Lanzmann. Cito, Ritipan, todo mi trabajo documental se basa en, en la escucha, en escuchar. No fabrico el hecho, solo creo una situación. Hay que decir también que en la película el realizador tiene una gran ventaja porque se puede apoyar en, eh, en, en su alter ego, que lo ven aquí, es Van Nat, Aquí el, el, el, enfrente es eh, una suerte de, de eh, Primo Levi Camboyano, una figura muy, muy carismática que, que falleció eh, hace poco y que en cierto lugar toma el papel del, del, del director para hacer las preguntas, uno de estos tres sobrevivientes de, de Svantea, que sobrevivió porque pintaba. Pintó los, eh, las caras y los retratos de Pol Pot, y con, eso, con este arte pictorial, se salvó gracias a la imagen, a su talento. Eh, eh, pictural y con, con eso sobrevivió y, y siguió pintando, cuando salió de la cárcel siguió pintando para enfrentar a, a, a, las, eh, a los eh, verdugos, a sus propios actos a través de esa imagen. La memoria de los gestos. En Esmatera en entonces la cámara pone enfrente eh, o en situación a dos de los supervivientes, entre ellos eh, Vanat. Y el otro lado, eh, los, los antiguos carceleros del campo de, de, de prisioneros. Aquí ven quizás algunas eh, imágenes. La, la sala de tortura a la derecha la, era, era una antigua escuela primaria que fue usada entre 75 y 78 como el principal eh, lugar de tortura del régimen camboyano. Eh, eso fueron las, eh, esos 14.000. Eh, personas que pasaron por el por el campo y como saben ustedes eh, eh, cualquier eh, cualquier razón eh, les podía enviar a, la, a, a S21 y a las otras porque hay hay, hay 500 eh, centros de detención más que todavía no se han estudiado eso fue la, la principal pero a través de todo el país y eh, con, con eh, actos de tortura, se eh, extirpaba una, una confesión, solo había tres opciones, ustedes trabajaban eh, por la, la CIA, eh, eh, los rusos o los chinos, había solo estas tres pos posibilidades. Y eh, lo que interesa Ritipan eh, eh, es cómo se realizó el proceso de, eh, de, eh, de, eh, de anestesia cómo eh, se, se, se puso en, en, en lugar este proceso de anestesía, cómo los, los guardianos mismos pudieron trabajar ahí y proceder a actos de, de, de violencia y de tortura, en parte eh, con personas que ellos conocían. Eran todos muy jóvenes, hay que decir, estos, eh, eh, estos eh, guardianes, y porque se consideraba que era más fácil eh, de adoctrinarles. Eh, esos procedimientos... Eh, se, eh, hay toda una técnica para, para, eh, para habituar a esos guardianes a, a, esa, a, a endurecerse, a volverse gemeres rojos, eh, por ejemplo, la falta de sueño, obviamente la exposición a discursos eh, de indoctrinación, eh, todo, privar de todo contacto con el mundo exterior. Y lo más importante es repetir continuamente los mismos gestos, casi mecánicamente. Así que la, la anestesía tiene que ver con la repetición. Y eso, van a ver, es muy fundamental. La repetición como, como parte de la máquina, ¿no? la máquina de destrucción, la máquina de muerte, tiene que ver con la repetición, con la automatización de los gestos que eh, eh, eh, impiden toda forma de reflexión y, y, y proceden a esta automatización de los, de los actos mar, eh, eh, mortíferos. Lo que lo que eso produce es que de los muchos eh, sobrevivientes, los guardianes, que, que casi todos están vivos a hoy, eh, hoy y na, nadie eh, eh, fue condenado, solo eh, la, la política del gobierno actual, hay que decir que el primer ministro eh, fue el, el mismo, eh, un khmer eh, rojo y se fue al último momento del, y, y por eso volvió como un... Como un Salvador, pero eh, en realidad eh, eh, un zen que ahora dirige el país eh, de manera aún más autocrática cada, cada año más hacía parte del, del, del régimen y la idea es eh, condenar a unos pocos líderes incluso el director de la cárcel eh, Duc Esteban eh, hizo una otra película eh, Metro de, de, de Forge de l'Enfer eh, pero la, la, la idea es que todos estos los otros miembros de la máquina eh, nunca fueron eh, condenados así que están ahí todavía viviendo ahí cerca algunos y eh, hay un mutismo absoluto, no hablan no dicen nada eh, no, no recuerdan Empezó entonces a entrevistar a Tipan y con el Banat a estos guardianes y dice que de los 300, las 300 primeras horas de grabación no se puede utilizar nada porque es una repetición de, de, eh, de mentiras, 300 horas de mentiras. Dice, repiten el mismo discurso que habían aprendido eh, eh, en, en estos años. Y la, la manera. La, él se preguntaba cómo hacer para que surge una palabra verdadera, para que surgen los testimonios de los mismos actores. Era imposible la, cualquier confrontación real. Y la, él estaba muy, muy desesperado porque se daba cuenta que era imposible filmar esto, por lo menos sin un acto de violencia que él quería evitar. Y el lavado el cerebro total. Eh, entonces, lo que pasó es que eh, algún día, en algún día, estaba interrogando a, a un antiguo guardián, eh, Pev y se daba cuenta que Pev no, no, ni, ni siquiera estaba capaz de articular lo que había pasado y solo eh, se exprimía a través de gestos. Eh, solo se manifestaba a través de las consignas que había aprendido en el centro de formación antes de entrar en la Esmatea, le costaba describir su trabajo sin gritar. Sus palabras, pronunciadas con un tono áspero y entrecortado, se acompañaban y completaban con gestos, como si se hubiera puesto en marcha otro mecanismo de la memoria, el automatismo del gesto, la rutina del crimen. Así que vemos a una, un procedimiento casi de orden de farmacon, porque la repetición es lo que, lo que mata es lo que desensibiliza, es lo que anestetiza, pero también se va a revelar el, el, el instrumento para recuperar una cierta memoria, precisamente esta memoria hundida, esta memoria enterrada, sumergida. Aunque el gesto automático sigue siendo compulsivo, obtiene lo que el nivel discursivo Trataba de neutralizar, restaurar una memoria anclada en las profundidades. Allá donde la mecánica de la negación impide eficazmente cualquier forma de perlaboración, eh, de actualización de los gestos pone en marcha otro trabajo de memoria. Al principio del rodaje, un día cuando estábamos en casa de Pœuf en el pueblo, dice Ritipan, me enseñó cómo cerraba la puerta de la habitación que custodiaba en la s Mirando las pruebas de rodaje vi que su gesto prolongaba su palabra y descubrí que existía otro recuerdo, el recuerdo del cuerpo, más agudo, más preciso, incapaz de mentir. Si el gesto de ante, es ante todo una prolongación natural de la palabra, también representa la aparición de algo que la supera y que a veces incluso la frustra. En la reiteración de las situaciones, abundan aquí y allá momentos de otro lenguaje que el discurso no puede absorber completamente, momentos que yo llamaría gestuales. En una entrevista, el propio Getipán explica por qué su proceso no se limita a la célebre fórmula usada por Lanzmann eh, para describir Shoah, eh, eh, la parole et le lieu, la palabra y el lugar. obviamente tiene un, toda una referencia también. Al, al judaísmo, eh, dice, no, todavía hay otra cosa. Entre la palabra y el lugar hay la memoria del, de, de, de los gestos. Creo que eso es una dimensión importante. Y voy a tratar de mostrar como en un cierto sentido, mirando y estudiando, analizando la película de Ritipan, podemos encontrar algo que está también presente en la obra de Landsman aunque él, en su propio autoanálisis, lo dejó al lado. En un cierto sentido, la obra excede el, el discurso del mismo, del, mismo, del mismo creador. Eso son, son no, no le voy a mostrar unos estratos, porque si no, eh, tomaría demasiado tiempo, pero les invito a ir a ver esta película, y es, es, es, es, es horroroso, es horroroso ver la los gestos de violencia que se repiten todavía están ahí, lo hacen con una precisión impresionante. En particular esta escena ahí, dice Ritipan, que fue el momento más difícil de todo el rodaje, porque eh, entra Puff en, en, en la célula y, y está, está pegando a los... A los, a, a, a los carcelados imaginarios, porque obviamente está totalmente vacío este espacio, está gritando, está pegando, eh, y dice ritipán que no, no pudo entrar con la cámara, no pudo entrar en este espacio porque de nuevo en este espacio vacío se había instalado la muerte. Entonces, yo creo que el gesto es la clave de la película de Ritipan y la identificación de los verdugos con sus actos, que es el objetivo declarado por el director, y que en nuestro sistema eh, de judiciario es lo que buscamos. La condenación hace, eh, está procesando est esta misma idea, eh, que eh, tomar, tomar una responsabilidad por sus propios actos, no requiere eh, un juicio en todos los sentidos de la palabra. O sea, en un cierto sentido, el sistema del derecho que tenemos se equivoca cuando piensa que el juicio tiene que ver exclusivamente con una dimensión eh, verbal y eh, proposicional. O sea, el juicio en el sentido de asignar a un sujeto, un predicado, una calidad o una acción. Sino mediante la reactivación de lo que hay... Eh, eh, lo que yace latente, en, yace latente en la memoria involuntaria. Ante el mutismo y los bloqueos psicológicos de Peuve, enviado a la escuela militar a los 11 años de edad y convertido en guardia en, los, eh, en Svantea a en los 12, el director no le pide que comente o explique, sino que muestre lo que eh, había hecho. Del silencio a las mentiras manifiestas pasamos a una reconstrucción espantosamente minuciosa de todos estos gestos cotidianos. Entonces, ¿la, la, ¿la idea cuál es? es? Es reflexionar en los mecanismos, ¿qué es la repetición? ¿Qué es la repetición? ¿Qué es la repetición? La rutinización y su enlace y su, su, um, su, su uh, enlace con, con la desensibilización que estaba implantado por regímenes como los de Palpot y también otros. El, el psicoanalista y superviviente de Dachau y Buchenwald, Bruno Bettelheim, decía que eh, la lógica de la masificación afecta tanto a las víctimas como eh, a los verdugos, y creo que, que es una observación justa. Ambos renuncian a toda autonomía y toda responsabilidad. Aún están bien vestidos y la, alimentados, el, los comandantes del campo se asemejan a una monstruosa máquina dirigida por sus superiores. No voy a hablar aquí, podríamos discutir eso, la, la, la, la, la, el pasaje entre la, la lógica de la maquinización fordista en, con la generosidad de la violencia nazi, puesto en, en, en evidencia por un historiador como Enzo Traverso, pero lo importante es que cuando los procesos se vuelven anónimos, cada acto es un mero engranaje, un movimiento más general. Y así los guardianos, guardianes a los que entrevistó Van Nath se describieron como víctimas de un engranaje que los habría convertido en víctimas de segundo grado. Al final, obviamente, es decir, somos todos víctimas. No, no hay ningún actor, no, no hay ninguna responsabilidad, eh, no hay ninguna acción. Sí, frente a este muro de silencio, la pregunta es cómo reactivar otra forma de, eh, de subjetividad. Cómo, cómo eh, llegar a una forma de, de, de subjetivación o de resubjetivación frente a esos mecanismos de anestetización, de desubjetivación. Y de manera casi dialéctica, obviamente, y ya lo han anticipado, la solución es pasar... Por el mismo proceso, o sea, de repetición. Es la repetición que no solo desensitiviza, no solo eh, anestetiza, sino que también permite la habitualización en un sentido de reactivación. Somos seres capaces de, de repetición y la repetición implica la alteración. Y esa alteración implica también la posibilidad del cambio. Entonces, singularmente, este gesto anónimo es también el gesto que inicia inicia algo como un proceso de resubjetivación, como si fuera necesaria la repetición a distancia, en caso como PEV, para dejar claro que el gesto requiere la intervención de un actor de un actor inter individual. Entonces, no es tanto un sujeto autónomo, soberano, que dice esto es mi gesto, sino más bien es el gesto que instituye algo como una subjetividad. Y creo que si esta subjetivización no pasa, no se produce y no pasa por el cuerpo, cualquier juicio que presupone sujetos individuales y responsables seguirá siendo tan incomprensible para los acusados como insuficiente para las víctimas. Voy a tratar de ganar un poco de tiempo. La, la, eh, todo eso, y, y si quieren podemos discutir eso más en detalle, del procedimiento que usó Ritipan. Eh, en otras películas usó, por ejemplo, muñecas. En eh, película se llama L'image manquante la, la imagen que, que falta, la imagen ausente. Eh, pero en este caso pasa por este, este gesto de, de, de repetición y creo que, que es, es muy llamativo. Es muy llamativo por muchas razones, por esta dimensión ética, pero también dentro del marco de la reflexión de lo que es eh, la memoria eh, filmada, la memoria del testigo, la testimonialidad de la imagen o la visualidad del testigo, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, <coughs> hubo un gran eh, cambio de paradigma en eh, el campo historiográfico en los años. Eh, diría 70, 80, eh, con la así dicha, así llamada, oral history. ¿no? Y la oral history, eh, eh, la historia oral, a su vez es eh, heredera de otro cambio de paradigma, que es la historia individual, la historia social, la historia desde abajo, desde eh, o sea, toda una historia que no se escribe, por los, los príncipes y les, los, los soberanos, sino más bien por, por la gente de abajo. Y eso fue un cambio de, decisivo porque permitió otra manera de concebir el pasado, otra manera de concebir nuestra relación a la memoria. Eh, ahora bien, el problema de este, esta oral history es que dejó de lado muchos aspectos fundamentales de la memoria y es un poco mi, mi otra, eh, la otra, el otro debate que, que me gustaría tener con vosotros, porque la oral history está basado en una concepción, eh, yo diría, logocéntrica. ¿Qué quiero decir con eso? La concepción logocéntrica que piensa que podemos traducir la memoria simplemente transcribiendo lo que dice un testigo. La oral history hace es eso, tenemos volúmenes completos eh, de, de, de transcripciones de palabras del testigo. Y ya ahí la, la oral history encontró su propio límite, porque ¿qué vamos a transcribir? ¿Cuánto vamos a transcribir? Vamos a transcribir las pausas, las interrupciones, las ausencias, la, el, los momentos en que el testigo se cae. Eh, se calla el momento en que, en que el, el, el, el cuerpo reacciona, ¿cómo podemos transcribir todo eso? Y eso fue eh, el momento en que eh, empezó también toda la cuestión de la videografía de los testigos: ¿cómo videografar? Porque esa transcripción no era, no era suficiente. Fue el momento cuando se establecieron los grandes archivos, eh, empezó eh, con la con, eh, eh, Yale Fortune of Video Archives. Um, uh, personas como, como el el um, uh, recién fallecido uh, um, um, uh, Jeffrey Hartman uh, y todo, todo este grupo, y luego obviamente también uh, Spielberg Archives y muchos más. Y, y, y creo que necesitamos el trabajo de los artistas y por eso tenemos la gran suerte de, de tener hoy con, con nosotros esta Shalef Gertz para indicarnos la, la reducción problemática en este, en este procedimiento eh, porque se excluye quizás elementos fundamentales de la memoria que es todo lo que no pasa al lenguaje todo lo que no se traduce todo lo que no se transcribe todo lo que no se puede generalizar que es el otro problema el historiador no puede escribir la historia individual. Es una paradoja. La historia es una ciencia. La historia es una ciencia que tiene que, a partir de, a partir, que, tiene que contar algo a partir de una cierta generalidad. Y hay una ética en eso, no lo no estoy para nada poniendo en duda. Estar escribiendo la historia a partir de los que ya no están más, que quizás son solo números y necesitamos eso. Estoy pensando al debate eh, de Bloodlands, Timothy Snyder, que dice, eh, Auschwitz, solo era la punta del iceberg, de manera muy provocatoria, porque la historia del, del, del holocausto fue escrito por los sobrevivientes. Y porque tenemos los sobrevivientes de Europa Occidental que sobrevivieron, Lo, la, la, el holocausto eh, de Europa Oriental, casi no hay, no, hay, no hay sobrevivientes, no hay testigos, y de eso no se habla. Toda la parte eh, que va de los países bálticos eh, hacia Ucrania, Bielorrusia, y eso es el trabajo de los historiadores, estas voces hundidas, eh, eh, resucitar est estas existencias. Bueno, eso es una dimensión, y no niego para nada, es una dimensión fundamental, pero hay una tensión entre este, esta necesidad de recuperar las, las huellas de esas existencias que no tienen, no tienen voz y encontrar adentro de las voces que se articulan hoy de los sobrevivientes de cualquier forma de violencia elementos que no se pueden generalizar que no se pueden traducir a nombres, que no se pueden traducir a números, que no se pueden traducir a una tesis general, sino más bien momentos de singularidad. La singularidad es lo que emerge a partir de la repetición. Esa es la gran paradoja. Eh, voy a, a tratar de, de terminar envolviendo en, en, en a partir de este análisis que hicimos, o que traté de hacer, de Ritipan, para que hagamos otra eh, mirada cuando, cuando miramos a la película de Lanzman. Lanzman es un sartriano. Lanzman eh, no habla del cuerpo. Lanzmann eh, eh, deja de lado muchas cosas. Pero su película. Eh, implica más de lo que el creador de, dice de su obra. Y esta escena, eh, justamente célebre eh, de, de Shoah, lo indica. ¿Qué pasa aquí? Es que en, eh, en 79, eh, Lanzmann se fue a, a buscar... Abraham Bomba. ¿Quién era Abraham Bomba? Era un miembro del eh, eh, zonda Commando en, en Treblinka eh, y su tarea era eh, cortar el pelo de los deportados antes de, de que entraran en la cámara de gas. Este trabajo le salvó la vida, como a Ritipan le salvó la vida de pintar, pintar a Pol Pot. Y este trabajo que le salvó la vida, eh, siguió eh, eh, siguió eh, y, y se convirtió eh, en, en su profesión cuando, eh, después de, de su liberación, emigró a Nueva York. Cortó el pelo a la gente en Nueva York. Y en 79 Lanzman lo encuentra eh, ya jubilado en eh, Holón, en los suburbios de, de Tel Aviv, y encontró a Abraham Bomba con una suerte de, de completamente muto, estaba in incapaz de hablar. ¿Y qué hizo Lanzman? Lo puso en situación, lo puso en situación porque alquiló, eh, alquiló en, en una peluquería verdadera en Tel Aviv este espacio y eh, eh, lo llevó ahí eh, al, al antiguo eh, peluquero y le, le, le, le, le dio esta, estas tijeras para que cortara el pelo de, de, de un cliente. Y a pesar de que su voz se apaga regularmente, a pesar de o precisamente debido a la instancia, a insistencia de Lanzman, a veces muy, muy violenta, eh, seguirá cortando impasible el pelo de un cliente durante 20 minutos y hablará. Y esos movimientos de la mano que manejan las tijeras, la banalidad y el horror están constantemente en contacto. Tal y como vio Lyotard, tras el estreno de la película, la irreducibilidad del decir al dicho, del suceso sensible, sensible al contenido expresado, se traduce en detalles corporales, en la alteración del tono de la voz, el nudo de la garganta, sollozo, lágrimas, el testigo se escapa fuera de plano, una perturbación del tono del relato, un gesto incontrolado. Eso creo resume muy bien lo que traté de demostrar aquí, como encontramos en nuestra concepción de la historia, de la subjetividad, de la ética, y no solo dentro del contexto de la violencia eh, extrema del siglo XX, sino más bien en toda nuestra concepción occidental, de esta relación a la voz y al cuerpo, un dualismo funesto entre la, una corporalidad... Eh, eh, eh, eh, eh, significativa y no significativa. En Aristóteles la distinción entre eh, foné, la voz significativa, y psofos, el sonido, el ruido. Y esta distinción la podríamos hacer en cualquier caso, el esclavo que obviamente eh, eh, eh, tiene... tiene eh, tiene eh, la voz, pero solo una voz que no significa eh, eh, nada, a menos que participe en este proceso de racionalización de logos, el animal que solo tiene psofos y no tiene logos, el bárbaro, etcétera, etcétera. Y esta distinción que tenemos entre lo significante y lo insignificante lo encontramos adentro de nuestras propias conceptualizaciones del arte, por ejemplo, eh, de la, de, del, del sentido de la cultura y creo que por eso necesitamos actos de sensibilización que nos permiten ver de nuevo lo que ya habíamos dejado de lado y eh, definido como insignificante. Bueno, me paro ahí. Gracias.